Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto las posibilidades de interacción entre los agentes de la educación, multiplicando las condiciones y recursos que tienen profesores y estudiantes para comunicarse. Ante la ampliación de estos recursos y las posibilidades de acceso a la información, es cada vez más necesario contar con herramientas que nos permitan discriminar la información confiable y sostener una postura ética frente al uso de las TIC en la escuela. Comunicarse en entornos digitales amplía las posibilidades de intercambio con los estudiantes y nuestros colegas. Las nuevas formas de comunicación pueden favorecer la enseñanza y la gestión colegiada de las instituciones educativas a través de llamadas, chats, correo electrónico, mensajes de texto, correo de voz y videoconferencias. El trabajo colaborativo en plataformas digitales es cada vez más frecuente. La nube y los servicios de almacenamiento de archivos en Internet simplifican el manejo de versiones de documentos de texto. Usar herramientas para el almacenamiento e intercambio de información facilita el trabajo colaborativo. El conocimiento de las leyes de autor el respeto de la privacidad y las precauciones que se deben de tener al navegar en Internet son parte de los nuevos saberes que todos los docentes debemos dominar. Hay que fomentar el comportamiento ético, el respeto a la propiedad intelectual, la salvaguarda de la integridad de datos y la difusión de información sensible. Cada vez es más evidente que todo docente requiere de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda de contenido digital mediante el uso de palabras clave y metadatos. La literacidad digital implica el dominio de bases de datos especializadas, la capacidad para discriminar información relevante y confiable y el manejo adecuado del contenido digital para la práctica educativa. Las posibilidades y recursos de información y comunicación han transformado las condiciones en que ocurrían las interacciones escolares tradicionales, abriendo así una amplia posibilidad para experimentar nuevas formas de comunicación e intercambio.